Muy buenas chicos, bienvenidos Bienvenidos nuevamente chicos, tenemos Una nueva aventura para el canal Así que por favor muy atentos, vamos a Probar una tarjeta gráfica Pero no es cualquier tarjeta gráfica He negociado con mi amigo Johnny El que ya nombraron otros videos Que yo fui con el que negocié con él la RX 560 de 4GB eh, De la marca ASRock He eh, negociado con él esta otra gráfica Que es para un proyecto que tengo Que creo que se lo vengo diciendo desde hace días Pero eran las piezas que me hacía falta pues para poder finalizar algunas cosas le he dado algunas cosas pues de mi negocio a cambio de esta gráfica así que bueno que dicen si sí, me acompañan a mirarla bueno vemos las especificaciones eh, la montamos y jugamos un poco vamos Tenemos esta Nvidia cuadro. Por acá tenemos la referencia. Si no estimo mal, acá está. Nvidia cuadro enfoca FX 3800. La verdad es una gráfica un poco vieja. está ya ha salido hace unos varios años. Por aquí viendo la información, tenemos que esta gráfica tiene un año de salida de más o menos el 14 de mayo del 2019. Si sí es bastante vieja, como les decía, es una cuadro Nvidia. Es una FX. 8300, es de 1024 de DDR3 o sea es tan solo de 1 GB DDR3 chicos, es PCI Express 2.0, el DirectX es de 10.0, el OpenGL es 3.0 chicos nos dice que tenemos una máxima resolución de 3840 por 2400 dice que tenemos para hacer LSI me encantaría tener otra para, para hacerlo tengo varias características en general chicos, como podrán notar, dice que tenemos do, un DBI Y dos DisplayPort que están por acá Pero bueno chicos Lo que quiero es montarla e instalar Los drivers, o esperemos que funcionen No le eche el mantenimiento de quitarle el disipador Y cambiarle la crema disipadora Pero bueno, vamos a instalarla Vamos a desmontarla de mi PC Y jugamos Bueno, se me olvidó comentarle chicos, esta, es, esta requiere alimentación extra, se me olvidó ponérselo, así que voy a sacar el cable y me toca colocárselo porque se me ha olvidado comentarles esto. Listo chicos, ya la he montado, le he puesto la alimentación extra, he perdido tiempo por no haberme fijado, vamos a encenderlo, eh, bueno alumbrado, vamos a esperar si bota algún error veo que tiene la turbina al máximo eh, vamos a esperar, bueno, ah chicos se me ha olvidado un punto, esta tiene dos DBI y dos DisplayPort entonces como no cuento con adaptador de DBI HDMI o de DisplayPort HDMI, así que vamos a usar este conector, vamos a usar este adaptador chicos de DBI a VGA, me toca usar el televisor por VGA, ya que como les decía no cuento con los adaptadores requeridos por acá ya teníamos listo el, el cable VGA del televisor bueno listo ya ha quedado instalada pues, pues han dado imagen como han visto Ya ha quedado bien al parecer Les cuento una anécdota eh, Yo al principio que conecté la alimentación que necesita extra la tarjeta gráfica Le conecté el seg los segundos pines por decirlo así La segunda parte, eh, tanda de pines y no dio chicos le conecté la primera esta era la que yo le conecté les voy a mostrar esta fue la que le conecté que es la segunda y chicos no dio para nada dio la imagen en negro inclusive acá el bombillo que tiene el rojo el televisor parpadeaba hizo que estaba bien puesto en conector PC que es el VGA entonces, chicos, ya la habías conectado y me dio por conectarlo nuevamente. Y, y dio, chicos, era que ya lo había conectado mal. Bueno, ya teniendo listo, vamos a mirar el juego, chicos. Vamos a ver si tiene los últimos drivers instalados. Bueno, chicos, parece que sí, está actualizando drivers. Vamos a ver. En listo chicos, ya teniendo actualizados Vino drivers de la cuadra de la FX 3800 Vamos a, pues, a jugar chicos Para eso, o sea, comprado esta, así que vamos a probarlo Y demostrar rendimiento y demás Ya teniendo listos los drivers Más que actualizados, chicos, también ha pedido Reiniciar, ya lo hemos reiniciado eh, pues me di cuenta lógicamente que por el VGA no da audio Así que vamos a ponerle audio antes de iniciar los juegos Voy a usar uno de mis parlantes para cogerlo como, como altavoz auxiliar Y dice, bueno chicos yo creo que por aquí va a estar la solución ja <risa> Voy a aprovechar que he comprado estos parlantes de gato. Voy a conectarlo como auxiliar con el cable uno por uno. Voy a colocar el trípode apuntando hacia la imagen para que vean los fotogramas y la, el uso de la gráfica y el procesador con, con estas bueno básicamente con estas especificaciones. Les recuerdo chicos tengo un procesador Ryzen 5606 núcleos a 12 hilos a 3.4 GHz Si me falla la memoria 16 GB Valientes por blindadas a 3400. Tengo el acuadre FX. De 1800, un SSD, un estado sólido de 240 gigas de la marca Kingston. Con estas especificaciones vamos a ver qué tal corre los juegos. Vamos. Bueno chicos, ya teniendo listo todo, por acá tenemos el altavoz Por aquí, bueno, ya está toda la configuración Vamos a empezar con el PES 2021 a ver qué tal ocurre Espero que aunque sea lo ocurra, ustedes van a ver ahí eh, Bueno, se me olvidé abrir el MSI Afterburner Vamos a ejecutarlo bueno, tenemos el primer error al ejecutar el PES-21. Dice que la gráfica no es lo suficientemente potente, chicos, eh, para ejecutar el PES-21. Pues sí eh, tenemos el primer inconveniente porque necesitaba esta gráfica para jugar todo lo que más se pudiera. Pues es una lástima de verdad que no me haya servido para el PES-21. Juraba que... Que iba a servir chicos Lastimosamente pues no Voy a intentar ahorita con el Yo quería que con el GTA San Andreas A ver qué tal corre Yo estoy casi seguro que si sí lo va a correr Vamos a ver si ejecuta los videos de FPS bueno chicos, ya está cargando, vamos a ver Vamos a una tasa de FPS de, bueno, pues son imágenes De entre 30 y 60 Bueno, pues los gráficos no se ven mal, lo debo decir eh, Vamos a 60 FPS clavados Vamos al momento de caer cuántos FPS nos tiene chicos Va bastante bien Tenemos un uso de GPU de 63, bueno, de 61% de 62 <música> Bueno, vamos a aprender un poco ahora las cosas para ver qué tal corre. Increíble chicos, pero claro, han bajado un poco los FPS debido a, pues, a, a básicamente la explosión que hubo tan impresionante. Sí. Como para notar, pues ya llevo un ratico jugando, estoy tratando de hacer disturbios, que es cuando más se ven, por decirlo así, afectar la gráfica, donde más debe de la gráfica hacer esfuerzo. Como para notar, ahí lo tengo máxima resolución, Corre, está corriendo fluido, lo debo decir. La verdad que está máximo jugar esta experiencia con esta cuadro FX3800, pero bueno, ¿qué dicen si pasamos a otro juego? Bueno chicos, ya GTA San Andreas pasó la prueba Vamos a ello, Creo que, yo creería que a Vamos a ver qué tal ocurre Yo sí que seguro que si sí lo coge Se lo vamos a probar con la, el control de la Xbox 60 Bueno, vamos a echar unas partiditas A ver qué tal chicos, vamos Interconexión, ahí pues tenemos 60 FPS sostenidos Pero pues no estamos haciendo absolutamente nada Bueno chicos, ya iniciamos Tenemos hasta el momento 60 FPS sostenidos Vamos a ver qué Bueno, ha sido peor Chico, me uno. Ja, ja. Acá está. Uh. Era demasiado malo, pero bueno, ahí ya me decís que corra venganza. Si sí tenemos, pues básicamente lo corre a 60 FPS sostenidos. Para notar, pues no es que salió muy bueno. Vamos a ver si hacemos muerte si te exponen las granadas. Bien chico última muerte Bueno, el Halo 2 también lo ha corrido bastante bien Estuvo muy sostenido, unos 60 FPS Vamos a ver hasta por aquí el Halo 2 La verdad que se ha pasado la prueba Vamos a ir a otro juego Algo que estoy notando es que la gráfica está bastante caliente Voy a ver la aplicación del Asus Con la esta, Asus GPU Tweak Así podemos subirle el ventilador porque la siento bastante caliente. Bueno chicos, ahorita vamos a probar el net for Speed Underground. Ya habiéndole hecho, pues, habiéndole cambiado la velocidad del ventilador. Vamos a ver cómo nos corres. Bueno chicos, acá lo tenemos. Eh, lo tengo en máxima resolución. En este momento lo tengo lo que es a máximo detalle de reflejos, sombras, el detalle del carro, de partículas. Eh, vamos eh, pobremente como en 30 FPS Ahorita vamos a bajarle a ver qué tal Vamos a ponerlo en medio bueno, tenía un inconveniente con el Neuro Spoon del Que cuando le bajé la resolución se quedó la imagen en negro Así que ya sabemos que si sí lo corre, si sí, así lo corrió en alto En 30 FPS si sí, se veía pues bien, se veía un poco estable Pues yo creo que bajándole la resolución Pues va a correr a mucho más FPS así que ahorita vamos a irnos con el Paladins a ver qué tal corre Y bueno, creo que va a botar la actualización Pues ya teniendo totalmente actualizado el Paladins Pues vamos a jugar y cambió el plano de cámara Ya que pues me quedaba muy al frente acá y no podía llegar bien al teclado y al mouse Que los tengo aquí abajitos En esta parte Así que bueno chicos vamos a jugar Como podrán notar pues el recorta un poco la imagen Voy a dejarlo así por ahora Lo que quiero ver son los FPS que lo ven por acá Tenemos bueno en este momento muy buenos FPS Igual forma pues estamos en una interfaz básica Por decirlo así Así que, como para notar tenemos clavados Más de 60 FPS Que es lo importante Se ve que va a correr bastante bastante bien Espero que sea así bueno chicos, se ve muy muy bien, como puede notarse ve bastante bien eh, la definición y la resolución. Y eso que pues no sé qué tal, qué configuración me habrá dado, pues tenemos más de 80 fps por ratos, pero lo importante es que se sostiene los 60, muy rara vez baja los 50. Bueno, vamos a jugar, a ver qué tal. No chicos, perdimos el objetivo Bueno, vamos a detenerlos Vamos a tratar de recuperarnos bueno Ya perdimos las primeras dos Vamos a ver si nos podemos reponer de esto Pero creo que va a estar difícil Creo que vamos a perder Pero bueno, lo importante es probar bien la gráfica bueno, vamos, vamos chicos, ya comemos la primera, la primera vez el objetivo. Vamos a ver cómo nos va ahorita tratándolo de llevar hasta el punto. Muy, muy mal chicos, qué lástima. La de tanto nuga no para y La verdad se me ha olvidado trucos. Bueno, etcétera, etcétera que me sabía. Y ahí está la respuesta Bueno chicos Ya no nos han Después de esta trilla del paladín Yo creo que nos vamos Al Fortnite Ojalá lo corra Bastante bien Bueno chicos Quería probar el Fortnite Pero esto es lo que sucede Como veo Ya no hay compatibilidad En la GPU Chicos Esta gráfica Ya no sirve La verdad que me da Mucha tristeza Ya que Esta gráfica Pues la había comprado Para tener Un computador gamer O sea pues Vi videos Sobre esta gráfica Sobre esta oh, eh, 3800 Y veía que corría El Fortnite Y muchos juegos más Chicos, eh, queda un poco desilusionado Aunque se ha rogado que me cogiera el Fortnite Y el PS21 que es lo que más juego La verdad creo que ni, bueno, no creo que pueda Ni con el World War Z pues, Porque también es pesadísimo Efectivamente chicos, no soporta X 11, solo soporta hasta el Direct X 10 eso es una desventaja grandísima que tenemos Es evidente chicos que pues no va a agarrar este tipo de juegos Así que pues la verdad, si sí es buena gráfica, lo debo decir, si sí les recomiendo Chicos, no la puedo recomendar en estos momentos Ya que ya no corre juegos de títulos importantes como el Fortnite, el PS21 Mucho menos el Z, el for Speed, el GTA San Andreas, el Paladins, Pero porque son juegos un poco viejos y gráficamente livianos chicos Vamos a la prueba hasta aquí. La verdad que un poco desilusionado con esta gráfica. Creo que me voy a tener que reemplazarla bastante pronto. Muchas gracias por el video. Cualquier duda pues me dejen estar en, el, en el, los comentarios. No olviden darle manito arriba. Suscribirse para toda la vida. Llevamos en 2875 suscripciones. Y vamos por más chicos. Así que muchas gracias. Volveré a mi gráfica tradicional la RX 560. Y hasta la próxima. Bye bye.